Cuando tú me veas llegar, que tú me veas con este piquete. Ey, está, ey, el blinte está pegado. Es lo que no vuelvo por aquí, da la mascarilla. No, quedó de dar una mascarilla y el blinte aquí, no vino. Quedó de dar una mascarilla y el blinte, atención, blinte. Está grabado, ¿eh? Está grabado eso ahí. Tiene que pasar por aquí y dar la mascarilla el blinte, que está este con Jaraka Kiko, Tibigú. Y él lleva Y él lleva Y Tiene que ponerse la pila y el blinte aquí, con los asombrosos Los tigres ya tú sabes. Señores, el eh, eh, flaco, el eh, flaco, cuando quiera que lo vea. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ricardito! ¡Ricardito! Ricardito. ¡Está activo, Ricardito! ¡Dame de nuevo, dale de nuevo, Ricardito! El tacho, hay que darle algo, Ricardito. Se eh. está ganando la se, Navidad. Eh. Se está ganando los Reyes, Ricardo, ¿eh? Los macarabos lo están ganando. ¡Ricardito! ¡Activo! Hay que buscar eh, eh, el meneo de ayer eh, con el Pito. Puse en el Pito de ayer. <risa> la llamada señor. Por favor la llamada Señor un rebú un rebú se armó un hotel eh, Para los que nos siguen de Venezuela Colombia un rebú es un lío, un problema eso fue en la ciudad de Bávaro por Sí, allá. un lío en un hotel Que hicieron pagárselo hicieron pegárselo a las medidas por el COVID-19 eh, vamos a ver eso Vamos a ver eso Mierda mira mira Mierda, los está están el el diablo. No sé qué es lo que está pasando, pero hay un lío feísimo, mira. Hay un lío feísimo aquí, señor, en Barcelona, ya ustedes saben. Mira el guagua aquí con un cristal roto, mira ahí, mira. Y hay un huidero feísimo, mano. Hay un huidero feo aquí en Barcelona. Gente partido y de todo, ya tú sabes, mira, mira, mira cómo es, mira. Mierda, lo está volcando, la seguridad de Barcelona. Hay un lío feo, vale aquí. Ahí no lo seguridad de llevarse los partidos. Agarraron ese palo para darnoslo. ¿Vieron? Agarraron ese palo para darnoslo. Pero mi hermano, mi hermana nosotros la salida, con tijera. Eso te salimos contra tijera. Nosotros lo grabamos él diciendo que no lo iba a apuntar. Levantó, él lo la él la dijo. La sí, la la dijo. Ay, no está, está aquí grabando. Ay, Yo no tenía la grabación. La todo la está tijera. grabado. Todo. Él levantó, levantó la tijera, sí. Todo está grabado. Y mire, también agarró ese palo ahí. No sirve de hotel. Es un disparate. Es un disparate. no, no. No, no, no. En el hotel Barceló, todo eso en el hotel Barceló, todo eso en el hotel Barceló, todo eso. Miren, miren bien la cara de esta gente, miren bien la cara de esta gente, miren bien la cara de esta gente, Mírenla. Miren, miren, miren, miren bien la cara de esta gente, miren bien la cara de esta gente. mi hotel. Eh, ¿Cómo se siente en, en, después de todas estas horas? ¿Has reflexionado qué? ¿Cuál es la actitud que tiene en este momento? Por favor, comenzamos por acá. Por acá. Hago, hago una actitud right now. I'm good, I just yeah, want to do my sincere apology <laughs> for what happened earlier today, and um, that's not I'm the image that I wanted. So I'm sorry, no worries. ¿Pero puedes ser en español? Well, English, right? No, no. En, en, en, en Señores, esta trifulca anda ahí del 11 de enero, pasado 11, anda ese video de, de un hotel en Bávaro, Barceló, Bávaro Grand Resort. Eso no lo dice todo el mundo, eso es uno que tiene conocimiento del inglés. ¿Eh? Con aparentemente clientes que eran demasiado, dice la nota. Supuestamente eran demasiado y además entregaron una habitación. Es decir que, no sé por qué la trifulca, pero deben manejarse de otra manera, pienso yo, los hoteles, porque un seguridad que esté afuera, yo creo que eso debe pasar por varias manos. Pero, El check y ahí lo que faltó fue comunicación. Comunicación, falta de comunicación. A veces hay personas que no entienden. Tiene que haber una persona antes de ese chequeo, tiene que haber otra persona que confirme que ellos van a salir. Sí, Neto, y también entiende ¿Eh? que los hoteles deben limitar a la seguridad a que tomen decisiones. Claro. O a darle poder no, para que tomen no, decisiones. No, no, pero hay, hay seguridad que salen Porque afuera ahí, a, a, ahí a debió dar golpe. salir, Ahí debió salir un encargado del hotel. Claro, gerente, de cargado, y hablar con ellos. Un merente del hotel, explicarle la situación, pedir excusa por lo que sea. Claro, lugar, por cualquier cosa, puerta, pero mira, mira, mira dónde anda ese video. Porque, ¿Eh? oye, en la no mucha se puede. palabra viene la ofensa. Claro, Entonces, no cuando puede. viene la ofensa, viene la mala palabra, viene la galleta, viene el golpe, la empujón la hora se salió de control. Y se sale de control. Es decir, que, no, que, que no, no puede suceder esto. Usted tiene que tener, antes de llegar a ese chequeo que está fuera del hotel, que son personas trasnochadas, que no tienen buen ánimo a veces, ¿me ¿no entiendes? Que son de otro pueblo, que tienen 24 horas trabajando. Eso, antes de llegar a ese chequeo, debe haber... Otro chequeo más personalizado, que te chequeen todo, que eh, todo esté en orden para que tú puedas salir a ese chequeo. Y que cuando no se ese presente, chequeo, armar ese desorden. Y cuando se presente una situación a los hoteles, que aprendan, que salga un gerente claro. y que hable con la gente. Y Porque eso también, eso. miren la seguridad donde van a buscar, eh, eh, eh, fajándose la trompa afuera y esto, mire mire Ahora, ¿eh? crédito a la seguridad del hotel que no sacó nada más de fuego ahí le dio un tiro a una gente porque se había pasado con la Policía Nacional. Claro, hace rato le habían dado.